Bien, señores, vamos en este momento a recibir a nuestro invitado del día. Está con nosotros Ridalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana Seccional Duarte. Eh, con él vamos a conversar acerca de la situación que hiciera la Fiscalía de San Francisco a DJ Sadonis. Eh, según tengo entendido, este joven, después de todo el lío de la caravana aquella, acudió realmente al despacho de Jenny Berenice o en la Procuraduría, me imagino que a uno de esos despachos de... Si fue a Jenny es porque ella es directora nacional de persecución. Y eh, allí se le eh, aplicó, se decidió que hiciera trabajo social que promoviera la vacunación y el uso de mascarilla. Pidió perdón, pidió disculpas por lo de la caravana y esas cosas. Pero bueno, esta es más o menos la información que tenemos. Vamos a hablar con Ridalmi acerca del tema. Buenos días, Ridalmi. Muy buenos días, para mí es un placer siempre venir a compartir con ustedes. Bueno, Ridal, está oyendo ese micrófono, no no. Veamos no unas declaraciones ah, okay. que ofrecías ayer de que es, o que fue una ridiculez del Ministerio Público eh, de citar a, al joven y de sancionarlo, si se quiere, con labores sociales y demás. Y veo que establece el Ministerio Público que él... Eh, cometió infracciones contenidas en la ley 6400 y la ley 4201 sobre, cero, salud. sobre salud y además me podría y sumar otros penal. aspectos. Eh, hay hay el, el desorden público El desorden público, sí. el libre tránsito Era un bandido que andaba eh, Contaminación calle. sónica <risa> eh, Y todas las otras cosas Que los muchachos como abogados podrían sum, su, Sumarle Yo para armar un caso Ayer hablábamos que si se podía, si se podía Armar un caso con claro esta situación sí, tenía toda la Y ustedes están en sus aguas Porque son abogados Me gustaría escucharte eh, en torno a eso que referías ayer Y a lo que plantea el Ministerio Público Sí, fíjate, nosotros nos referíamos A que Lamentablemente contamos con un Ministerio Público que lo que le gusta es la farándula. ¿Cómo va a lo, lo que está llamado a hacer a la persecución de los delitos que sí merecen ciertas atenciones, no lo hace. Ay, y contamos con una dirección de la Fiscalía, y lo decimos responsablemente, con la licenciada Marlene Rodríguez, que... Dejo de ser fiscal, para mí una farandulera. No, Lo que no, le gusta Rida. es la ¿Cómo cámara. es posible que tenga? Claro, tú... nosotros no, somos maconizados. No, no, ¿No es no, no, no, no un irrespeto, Radal, llamarla farandulera. Porque nosotros necesitamos aquí eh, eh, que se perciba. Pero ella hace su es. trabajo, no, ella, su ella trabajo. cumple con su labor de, de administrar. Pero es un delito, ¿no, esto? ¿El qué? ¿Lo que cometió el joven o lo que establece el Ministerio? No, no, Público? pero la que yo le estoy diciendo de que... Por es eso, para, hay da. Lo que dice... Vamos el, a ver, Radal. San Francisco de Macorís. Todos, todos somos de aquí, sabemos los casos graves que hay en San Francisco Macorís y que no se están investigando que no se han sometido a nadie incluyendo el caso Muné entonces, ¿cómo es posible que caso de importancia no se le haga caso y una imprudencia, por así decirlo de no de Adonio, porque él simplemente fue un empleado debían de citar o perseguir a quienes los trajeron, porque él simplemente es, es un, una especie de, de, de DJ que supuestamente venía a promover la vacunación. Y sabemos que la juventud, media desenfrenada, al momento de ver música, escuchar música, entonces se produjo una especie de caravana. ¿Qué debió de, ser, de hacer las autoridades? El COBA, la Fiscalía, Medio Ambiente, todo. Paralizar esa situación al momento de producirse esa caravana Porque en principio estaba la policía dirigiéndolo Entonces cuando ven la aglomeración, actúen No es posterior a citarlo Ah, vamos a hacer una especie de, de boom entonces, debían de actuar al momento, citarlo después, eh, hacer un, una especie de dramatización. Ahí nosotros criticamos eso. Utilicen los recursos y las herramientas para solucionar los casos. ¿Cuáles que son sí los atención? casos que tiene San Francisco de Macorís eh, de gran importancia, que no se han resuelto? Oh, fíjate eso, esas muertes que han pasado ahora en, en Rabo de Chivo, San Martín completo. Ya encontraron al supuesto santiaguero que es que está vinculado con esas tres muertes y las otras tres de la peluquería. Dios el, mío, por ahí. O sea, identificaron que se lo andan buscando. Sí, el mismo caso Mune, donde yo eh, eh, pertenezco a la barra de abogados, que hay más de eh, eh, mil, mil accionantes con 300 querellas, querellas formal, y el Ministerio Público no ha dado respuesta de eso, no ha hecho nada, absolutamente nada. Entonces, este eh, eh, ciudadano que es una especie de, de, de personaje de la farándula. Entonces, así eh, que seguimos esa corriente. ¿Tú crees que tiene la misma tesitura, tiene las mismas matices que le hicieron a Don Miguel? Sí, por eso decimos que es una farandulera. Don Miguel lo estaba compartiendo con su familia y mira el aparataje que forma el Ministerio Público. Y en Iberenice, al momento de ver cómo estaba San Francisco Macorís que se iba a producir, no esa caravana, sino una especie de, de, de, de concierto, se iba a producir en los alrededores del palacio. Lo que hizo fue llamarlo... Es interesante, y... eh, que yo, nosotros ninguno tengamos la posibilidad de que nos hagan un aparataje de esa naturaleza y a un farandulero le hagan eso. Yo, para mí, critico también la parte de la seguridad extrema del lugar. No veo... Ahí sí yo estoy de acuerdo contigo. No, el Palacio tú, tú cruzabas ayer y eso era... Bueno, todos los militares estaban en los predios del Palacio. Entonces, Ni un preso de alta salvar. seguridad. Ajá. Eso es lo que criticamos. ¿Por qué darle tanta importancia a tontería? Porque es una tontería. Aunque estamos en tiempo de pandemia, oiga, eh, eh, actúe antes de que se proceda a hacer una, una especie de disturbio. Pero ya esa parte no es del Ministerio Público en el momento. Claro que sí. ¿La policía estaba ahí? La, la policía Mediambién. estaba ahí. Pero, eh, eh, ¿tú no te has dado cuenta que anda el Ministerio Público, lo, la gente del de, de, el, el COBA. El COBA. ¿Andaba ahí? ¿En la misma caravana? Supuestamente andaba ahí. Ellos siempre andan cerrando lugares. Entonces, esa actividad que no fue oculta, no fue oculta, eso Macorís se desbordó, se pudo eh, eh, controlar... ¿Paralizar? ¿Porque de aquí cogieron para eh, eh, en, para, tenares. San, para Tenares? Entonces, en el caso de los organizadores, eh, que es, hay gente que entiende que es quienes debían de ser sancionados y no el muchacho como tal, no sé, cada gente tiene su punto de vista al respecto. Eh, ¿Tú entiendes eran que no de responsable del evento es, y, él, a, y, y a, era corresponsable. Eh, la pregunta es entonces, ¿no debió de haber ninguna sanción y dejarse de lado esta situación? Es ya partiendo no, de que no se resolvió en la noche. No hubo sanción, no hubo sanción. Eh, eh, que quieran decir, y yo vi las redes, fue el Ministerio Público de aquí fue que dio las informaciones que supuestamente le impusieron, eso es mentira. El Ministerio Público no tiene la calidad para ponerle sanciones a nadie. Al momento de Jenny darse cuenta del, del boom que iban a formar, llama, lo llamó y ahí se produjo una especie de, de, de, de conversación. Y eh, él pidió disculpas y se comprometió con lo que está haciendo, promover la vacunación. Pero no se le impuso nada. Esa es la manipulación que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público no pone sanciones. El juez sí pone sanciones. Francis. Él se comprometió como ciudadano al ver que sí se le fue la mano entonces se comprometió a seguir promoviendo la vacunación que es el objetivo principal que tenía Francis. entonces mira una cosa a tu punto de vista aunque yo entiendo que que tenía todas las características para formar un expediente a él y a los organizadores sobre todo tú entiendes que la parte pudo haberse dado o no la de organizar un, un expediente real con respecto al desorden público, al desacato, a la violación de la ley de salud, a la violación de medio ambiente y sobre todo la obstrucción de paso a otro ciudadano en la vía pública. ¿Se podría o no? Fíjate, no se podría. ¿Por qué? Porque recuerda, que han dicho que tenían una autorización de salud pública. Es falso. Si no hubiesen tenido y promueven esa situación de tenerla, entonces, eh, eh, por ahí, había una persecución. Por ahí. Pero, Pero la tenía entonces. No, el Ministerio de Salud lo desmintió, oh, el doctor yeah. lo desmintió. Bueno, esa fue la información uh -huh. que supuestamente la tenía que fue el mismo que la dio, él fue el mismo que dijo que vinieron sí. con un permiso de Santo Domingo. Sí. Fue el propio director. Pero después de... dijo que no. No, pero que fue bueno, el que lo dijo. Él fue el que dijo eh, que dijo me Fue Alex Díaz que le dijo. No, no, no fue no, él. Yo tengo el video. No, ahí, no, no, pero, no, pero no, que no. por vía de Alex Díaz le sí, no. él, él tomó. Y, y, buena, sí que se y creyó, creyó en la boca. Y, y es así que una autoridad se maneja, que fulano me dijo. Pero Fulano, porque que no va a pensar que eso a mí, a meter eso. No, no, no, un loquito de si allá tú arriba. Tú me dices a mí que la cámara 3 está dañada, que no se va a usar. Exacto. Yo tengo que creerte porque yo no si puedo tú eres partir no de público partir, no. Yo no puedo partir de que tú me estás engañando. No, si, si tú eres un funcionario público, no, tú tienes que comprobar la fuente, tú tienes que comprobar la veracidad. Se supone que. aquí hay una cosa que en definitiva, vamos a dejar esa conversación, por eso no trae nada. <risa> hay, en definitiva que hay una situación. Yo entiendo a ridarme, yo entiendo a Ridalmi en una posición, en su posición, porque hay cosas que el Ministerio Público debe abandonar. O sea, el trabajo de la bagatela, o sea, hay lo que llaman casos de bagatela, que son casos que no te van a resolver nada. Ahora, hay que dedicarle más tiempo entonces, abandonar aquello y dedicarle más tiempo entonces a los casos que realmente tienen importancia. Ahora, lo que te critico, Ridalmi, es el hecho de que tu condición de abogado en ejercicio se está sobreponiendo sobre tu condición de abogado gremialista presidente del colegio. Todos esos muchachos que están ahí son parte del colegio también. Tú eres su decano. Sí, Por eso es que yo hablo con, <risa> oye, con firmeza y o sea, propiedad. Trata de que la parte personal de, de esa enf esos enfrentamientos no, te, no, no se sobreponga, porque entonces imagínate... Tú no, ves, lo que pasa es sí que, como un consejo que te estoy dando. Sí, lo que pasa es que es, es mi responsabilidad velar porque la justicia funcione. Como auxiliar de la justicia, como abogado y como presidente del Colegio de Abogados, yo debo de denunciar. ¿Y ¿Tú crees que es correcto todo. decirle farandulera? Y a la es ridiculez. No, no. Sí, eso no son términos despectivos. Claro, eh, claro, que sí. Farandulera, claro. Una si persona... Si le dice a, a un cantante, no. Pero no, a, Alex, a, a oye, Exacto. Una persona... <risa> decirle farandulero porque él le está no no, para, no no, no, no, yo mantengo, oye, mantengo ese término. ¿Por qué? También. Porque estamos hablando de una persona que no está ejerciendo su función como debe de ser, sino que se está dedicando más a las redes sociales, a la farándula. Entonces, ¿tú, tí, ¿cuál tú es el término? Tú seguro tienes un diccionario. Farandulera. La definición ¿Tú de farándula. ¿no? ¿Tú, sí. tú sabes lo que quiere decir. Sí. ¿Cuál es el significado de farándula? Sí, sí. Dilo, Tomado. Oficio de farsante. Bueno, pero aquí, en el contexto sí. cultural de la República Dominicana, un sí. farándulero es una gente eso que la Eso es lo que dice el diccionario del del que significa farándula. Eso si es lo que dice el diccionario que significa farándula. De la que yo te. Eh, eh, encaje esa terminología, esa descripción que tú dijiste. No, no, lo que dice ella. el diccionario. Sí, sí, yo no, no. Me búscalo no, no. de que tú llegues a tu oficina a ver si yo estoy equivocado. Sí, sí, si estoy equivocado, pero, te pido perdón. Pero encajarte todas las actividades del Ministerio Público con relación a eso. Oye, pega <risa> bien en todo. Hasta un merengue se puede hacer. dios mío Que sí, que son falsantes. Sí, bueno. sí. yo siempre he venido aquí a denunciar la situación del Ministerio Público todas las cosas que le hacen ver a la ciudadanía, que le venden a la ciudadanía en todos los casos. Entonces, ¿me corresponde a mí denunciar eso? Claro, yo nunca voy a ser cómplice de nada. De nada lo que está mal, yo me voy a quedar callado. Para eso soy abogado y para eso ejerzo una función. Y debo de respetar a la ciudadanía y decir las cosas como son. Y no nunca hay un respeto que tibio. se debe de tener, porque en lo particular veo que los términos tal vez no son muy apropiados. No hay un respeto que se debe de guardar, eh, ante estas autoridades, estamos hablando o sea, de una fiscal, de un ministerio cosa, público. ¿Qué vamos a hacer con, con Ahora, el.? Pero deberíamos también permitir Con las actividades al invitado, de este eh, tipo que, en San Francisco. Eh, deberíamos de San Francisco, permitir al invitado que se exprese, porque que sí, sí, eh, no, le, si no, ¿para qué lo invitamos? Si él quiere, quiere le... decirle. Mientras, mientras él no la acusa de un delito, el, es un término que él quiere. utilizar. Obviamente, yo no voy a condicionarlo a él. Nadie lo está condicionando. Yo no estoy condicionando. No, jamás. Yo le estoy haciendo una pregunta que si él piensa, entonces él va a decir que no y esto. Yo no estoy diciendo. Él no ha oído. Yo no estoy He utilizado el idioma de manera correcta y si lo, no lo he utilizado, dime dónde no lo utilicé correctamente. Y, y discutir. Él, acaba de, mentir, no, no, él no. acaba de emitir, él acaba de emitir, pero pues ya te hablaste. Él pero acaba de Pero déjalo entonces que se, desen, que se desenvuelva, que él diga lo que tiene que pero decir. Es él lo, lo que yo estoy aquí. pidiendo. Adelante, ya. Ridal. Es bien. lo que te estoy pidiendo. Adelante, Ridal. Yo tengo una preguntita. Si él le quiere decir no, no, para la minera, como, como le dijo decir. a la a a a la la la fiscal, ya es una cuestión de no, él. Oye, tengo decirle Oye, yo escuché. Yo acabo de decirle. Es casi un consejo que te estoy dando. Sí, ya, eso es. Pero él, él lo que hace es que reafirma y la dice esa es parte así. yo la sostengo bien. Eso no bien. Veo nada mal. ahora bien yo creo que, que en el término de la crítica a las autoridades debe servirnos tu entrevista y nuestro comentario para formarnos una idea de comportamiento a futuro y yo me pregunto podrá surgir otro influencer en San Francisco que se intente hacer otro teteo de esa manera, primero le va a dar rating, segundo le, fama porque le va a aumentar y va a demostrar capacidades. La ciudad, las autoridades, debemos ponernos hoy a formarnos la idea de contrarrestar eso. ¿O dejamos esto que se forme lo que le dé la gana en Macorís sin que haya consecuencias? ¿Qué tú opinas, Gerard? Fíjate, a veces eh, hay que utilizar la lógica. Uh -huh. Si una persona hace algo y tú consideras que no es un caso con peso, sino lo que se va a producir, eso mismo, eh, darle más rating a una persona, darle importancia a lo que no tiene, tú debes de dejar pasar por alto. No hace nada, especial, es una, un, una de las cualidades especiales del Ministerio de mi Público, no hace nada en los casos importantes. Entonces, en los casos que no merecen atención, déjelo pasar. Porque si tú eh, eh, le persigues, haces actividades, tú le estás dando más fama. Y eso es lo que no debemos eh, eh, de permitir, de que se convierta en un asunto mayor, eso es lo que criticamos. Pero el propio hecho de estar aquí unos 20 minutos es y varios programas o sea, que la, hemos la, utilizado hablando del tema es la darle importancia. La, la el Ministerio Público tiene que dejarlo porque eso te distrae. Sí. ¿Tú piensas Dedícale que el tiempo que, a los casos importantes. Ahora, sí. Déjate, <ríe> eh, de, de ¿qué ha pasado de, la, de, en la formación de la... de Tú mencionaste casos como MUNE. Yo sugiero que le demos mayor... Esa es una mancha que in, la Fiscalía tiene. Mira, que le demos mayor rating a los casos de crímenes que han sucedido aquí y el nivel de respuesta que ha tenido el Ministerio Público como responsable porque son orden público no necesita ni siquiera la querella tiene que ponerse en acción a investigar donde tuvieron que levantar un cadáver inmediatamente tienen que poner la acción pública a funcionar es más es el Ministerio Público que va a buscar la, la, la, la, la, los dolientes las posibles víctimas y la pone en el proceso de tanta capacidad que tiene para el orden público. Entonces, hablaste de MUNE. Una cosa son los crímenes que yo creo que aquí, carajo, la sociedad merece respuesta de esos crímenes. No es posible que la gente pueda matar a Mansalva sin que no tenga las la, la jodidas consecuencias. Nos afecta a todo, sin conocer yo a los... A la familia y a las víctimas. Me duele ver eso, que en un pueblo se den y que hayan gente viviendo, diciendo que tienen derecho y son seres humanos. Y no tengan consecuencias. Y andan por ahí. Y matando a otros. Y un ministerio público que no haga nada. Eso a mí me molesta. Entonces, pero Muné. Se te nota. <risa> Muné La pregunta, Fran. Muné, ¿qué ha pasado? Que Muné, porque me molestó. Sí, sí. No, respira, haya tenido, no haya tenido también respuesta como los dolientes hayan pedido a la, al Ministerio Público que en un proceso de estafa, que debe ser tan rápido, serio, serio. y de manipulación de información, no se haya producido nada, nada, nada. Tú me puedes decir que es verdad, que eso yo no lo creo. No sabe que al verte así, no. así como Sí, con eso esa es. actitud de... de, de, de mm. como si tuviera las manos atadas a referirte al Ministerio Público. Yo me siento así, pero yo lo expreso. Y eso es lo que... Lo, lo expreso con términos que uh -huh. entiendan eh, que, que le duela. Bueno, okay. esa es mi forma. Pero esa misma forma tuya es la que yo expreso. Entonces, mira, eh, el Ministerio Público, y yo siempre lo ataco porque me dan la razón, en cuanto a Muné no es que me dicen, porque yo soy abogado A los abogados ni, ni siquiera nos recibe Para darnos respuesta de qué ha pasado con la querella Con las querellas Porque una sola querella tiene 300 denunciantes Una sola, una sola, y hay más de infinidad no de ¿No se ha designado de fiscal para No, él. no, no, se le ha, ha jugado, se ha jugado con esas personas Tú dices, pero es un asunto civil, no, es una estafa y lamentablemente el Ministerio Público es la, es la única institu institución que tiene el aparato para tú poder perseguir hacia dónde están esos 3.500 millones de pesos. Y no se le ha dado respuesta. Pero había esperanza y la gente entendía que con un nuevo Ministerio Público eh, se podía retomar este caso y que la gente de San Francisco de Macorís tuviera respuesta. No qué? tienen ellos un plazo para darle respuesta pero, a usted. Pero ¿con qué Ministerio Público? ¿Con el que está persiguiendo la farándula? Eso era lo que la gente ¿Tú, pensaba. ¿Tú, ¿tú entiendes por qué yo utilizo los términos? No, no se le ha dado respuesta para nada. Para nada se ha dado respuesta. No se ha iniciado ninguna investigación ni persecución. Bueno, al, al pobre difunto, Espinal, que se quería decir, y a ese sí lo sometieron, pero por, eh, eh, por el asunto de robo a asalariado. Pero el difunto no muere. No, porque no él ¿Eh? no no? se murió? No, no, no. Ah, pues yo pensaba fue, que sí. Cuidado si tú te confundiste. Un... Ah, seguro se confundió. No, no, espinal, él, espinal. Eude fue quien falleció. No, Eude. No, y Luis también murió. Sí, pero el papá de Fide. Y de, no, y de no no Luis, no el, el Luis el que estaba trabajando en la MUNED fue no, sometido es que sí. pero también y... es se no, no. Ah, okay, bueno, también, que, también que, han persegu... Pinal, también okay. han perseguido a un cajero eh, ah, verdad ah, a Francisco ah, sí, Matrillé sí, sí. a quien lo han perseguido y aparentemente lo van a acusar de, de haberse eh, robado tres ah. sí. millones de pesos ah, entonces por qué perseguir a instancia de de la de empresa MUNED a dos empleados y no se le da respuesta a las querellas de los afectados que sí fueron estafados. Entonces, es una inoperancia que hay por parte del Ministerio Público y nosotros no podemos quedarnos callados. Lamentablemente mantenemos la posición de es una de, ridiculez. De la ridiculez y del Ministerio Público. Son acciones ridículas que le den importancia a, a lo que verdad merece importancia ¿qué tienes para decirle al pueblo de San Francisco y al colegio de abogados y, y a todos sus colegas eh, en torno a estos temas eh, que, que se han venido dando para terminar eh, a los abogados que saben que cuentan con un presidente que siempre dice las cosas como son, que nunca va a ser cómplice de absolutamente nada incorrecto siempre vamos a dar la cara a la ciudadanía que despierten, exijan su derecho. El Ministerio Público lamentablemente eh, eh, no hace sus funciones y gracias a Dios tenemos la cabeza, la Procuraduría General, que está haciendo algo, pero para San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, en el caso del Ministerio Público, pueda tener eh, eh, una, una mayor importancia en los casos debe de ser removida la no fiscales. solamente la fiscal de aquí no, los 34 fiscales que fueron puestos por Jean Alain Rodríguez para objetivo específico que es no hacer nada en los casos importantes. Dios. Eh, eh, por último, el procurador de acá de San Francisco de Macorís. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Cómo está la gestión? Eh, no sabes. No, no sé, porque no... ¿Pero cómo no, no vas a saber pero tú eres... No, del no, gremio él, él, No te haciendo nada. Arriba, la parte de arriba no tiene tanta operación no, yo quiero ver pues, que me diga eh. si sí, no porque el, eh, la procuraduría ese es río Sí, ok imagínate <risa> muchísimas gracias amado, <risa> amado era procurador todo el mundo lo conocía y siempre salía y daba respuesta pero sí. muchísimas gracias Ridalmi Rodríguez me presidente imagínate. del colegio de abogados amado que estuvo bien, con nosotros bueno, no, acá acuérdate que el procurador es de Salcedo Sí, sí, Eso bueno. no quita Eso nada, no quita. Pero, no, no. pero tienden a, a, a viabilizarse más para gente de Salcedo, Ay, parece. Dios. Me dijo sí. Bien, señor. Sí.